Si soy yo, ustedes ya lo sabían, pero no me digan que me vine a enterar hasta aquí, hasta Tailandia, para que servía el hoyito de los refrescos de lata. Me dieron mi coquita así, y no sé si ustedes ya sabían, pero tiene sentido que ese hoyito. Y decía, ¿para qué es ese hoyito? Bueno, pues aquí le ponen el popote en ese hoyito. ¿Curiosidades que uno se encuentra por acá? Comenten si ya no sabían que esa era una función o oh, tampoco sabían igual que yo. Si necesitas oh, crees, eh, hacer tu oración, este es ahí adentro puedes entrar a hacer. Baño, no importa, puedes que venir que a comprar. Baño, no importa, aquí tenemos tú eh, un lugar disfrazado para hacer despachado. tu room